Hola, buenas noches, Mariana, Catalina y Simón, y bueno, todos quienes no nos verán. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de conversatorios Des Encuentros en el Fin del Mundo, que es un nuevo proyecto que surge al alero del Diplomado Literatura del Mundo, Problemáticas Actuales del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Y en este ciclo queremos convocar a diversas autoras, diversos autores, jóvenes que conectan precisamente con estas problemáticas contemporáneas y que permiten abrir y acercar dichas miradas y escrituras actuales a un público más amplio. De ahí viene el nombre también de los desencuentros, puesto que lo que estamos haciendo ahora es evidentemente un encuentro que permite, por ejemplo, que dialoguemos entre Punta Arenas y Santiago pero a la vez es un no-encuentro, puramente virtual, donde no podemos mirarnos directamente a la cara o tener algún tipo de contacto sensorial, ¿no es cierto?, en estos encuentros, en este fin de mundo pandémico, en este finisterrae llamado Chile. Hoy uh, va a guiar la conversación el escritor y filósofo Simón López Trujillo, quien coordina junto conmigo el diplomado que acabo de mencionar, y las dos escritoras que hemos invitado hoy, y a quienes agradecemos, por supuesto, desde ya su participación, son dos poetas jóvenes que han publicado hace muy poco sus libros, y que ya anuncian, pensamos ¿no es cierto?, un proyecto poético interesante y ciertamente relevante, que nos interesa compartir, pero que además ambas son egresadas de nuestro diplomado. Eh, la presento. Pues. Hoy nos acompaña Mariana, Mariana Camelio, desde Punta Arenas, que entre otros proyectos y publicaciones en antologías, publicó en 2019 el libro Isla Riesco, ahí está, por Hamster Libros, um, y Catalina Ríos, que también dentro de varios proyectos, publicó este mismo año, por provincianos editores, Caudal. Um, bueno, para cerrar esta introducción, um, para mí, leyendo estos libros, las autoras presentan dos miradas poéticas que um, se vuelcan sobre el territorio donde um, confluyen dos lugares sobre el mismo espacio, dos lugares por así llamarlo, ¿no? el geográfico y el interno. Mm, una espacialidad que excita o, o, o transita entre el afuera geográfico y lo íntimo, ¿no? el espacio del cuerpo o de la casa, el afuera pero visto desde la ventana que enmarca la mirada. Um, Dos escritoras que yo llamaría descentradas, tanto del centro urbano de la metrópoli como del descentramiento del mismo sujeto o sujeta hablante en su escritura y del espacio vivido o descrito. Bueno, de eso y va varias cosas más vamos a conversar hoy, pero antes de ceder la palabra a, a Simón y a las autoras me gustaría leer un poema de cada una que seleccioné solo a modo de uh, presentación de Isla Riesco un poema sin título que dice la isla aparece en el mapa como cicatriz de corteza terrestre que repite los árboles en el tronco sus raíces levantan la huella de los conejos un puñado de arena apaga un incendio pero el fuego flota sobre el agua un petrel vuel vuela arriba en círculos, las olas arrastran cenizas a la costa algas amarillas se abren como bronquios, los residuos vegetales se pegan a los dedos, al sumergir las manos en el canal se enrojecen, algunos pájaros se esconden bajo las piedras, un bosque de coihues blancos acostados espera que pase el fuego. Y de Caudal, otro poema sin nombre, sin título, que dice así. Encuentras el sufrimiento como quien encuentra un juguete plástico en la tierra. Transitas los límites, ni aferrarse ni no aferrarse al pinchazo de la ligustrina, la luz de la mañana. Haces llevadera tu, tu propia muerte cada segundo que demora en caer el pelo sobre tu espalda. Te hundes en las sombras que huyen a lugares más frondosos los pedazos de ti que se pegan al papel mural. Encuentras el sufrimiento como quien encuentra una foto antigua con personas que no conoce. Te piensas en el final, te pretendes otra en lo finito, ser ajena a la respiración entrecortada, al cosquilleo de un calambre en la pantorrilla, aceptar o resistirse, regar la tierra, esperar que las raíces absorba lo suficiente, querer ahogarse con el agua de la manguera, precipitarse líquida. Encuentras el sufrimiento como quien encuentra una especie de geometría en los apegos, serlo irreversible, las marcas del tiempo acumuladas en cicatrices que pican y se hinchan. Intentas romper los lazos que te unen a las cosas. Gracias entonces, bienvenidas y Simón, tú puedes guiar la, la conversación. Muchísimas gracias Matías por esa introducción. Eh, y vuelvo a darle las gracias a Mariana y a Catalina por acompañarnos, estamos muy contentos de tener eh, la oportunidad de conversar con ustedes. Eh, voy a ir directamente a una primera pregunta que se vincula con algo que mencionó Matías, que es que, si bien son dos poéticas con voces diferentes, con voces muy particulares y muy bien construidas, eh, tanto en Isla Riesgo como en Cautal se construye una, una especie de travesía por territorios geográficos e íntimos, eh, donde tienen protagonismo la memoria y el paisaje. Eh, quería preguntarles básicamente cómo entienden ustedes esta relación entre viaje y escritura, o entre territorio y escritura, en términos del desarrollo de una voz, y también el, el desarrollo de, propia, de estas propias obras. Dejo abierta para cualquiera de ustedes dos que quiera responder primero. Um. ¿Puedo partir yo? Estoy pensando viaje igual más. todavía. Eh, wow, <ríe> ¡Qué buena pregunta! Eh, pucha, la verdad, eh, la idea de, del viaje, por lo menos en mi escritura y, y en caudal, eh, nace como de... de es que es algo que me gusta mucho hacer, que, que, que es viajar, entonces como que el llevar... Eh, quedarme con, con ciertos pedazos de estos territorios, eh, con ciertas imágenes o con, con las bellezas o de, de momentos de ciertas situaciones y poder plasmarlas en, en poemas fue como la motivación principal de, de la escritura de Caudal. Luego cuando empezó como a notar que esto tenía como cierta relación con, eh, con esta interioridad, eh y con, con cosas como el, lo que decía adelante Matías, como también el, el estar fuera de la metrópolis, como eh, el tomar el territorio desde, no solamente como el, el tema del viaje, sino que eh, del territorio que uno habita, como el habitar en el momento eh, y el poetizar también a partir de, de, de eso, de querer rescatar ciertas memorias y, y ciertas situaciones y, y, y lugares y... Y <ríe> me enredé un poquito, lo siento. Eh, <ríe> no sé si la Mariana quiere sí, agregar no, algo. Dale, Mariana. Puedo ir retomando algunas cosas. Eh, eh, claro, a mí también me gusta mucho viajar, pero en mi caso eh, siento que el viaje eh, es más o menos particular porque siento que lo que me propuse... Eh, sin quererlo, o salvo sea, que después di me di cuenta que estaba haciendo con los poemas de Isla Riesco, una especie de reconstrucción de una historia familiar, y esa reconstrucción de la historia familiar se hacía a través de una reconstrucción del territorio. En este caso todos los poemas eh, están más o menos sujetos, se anclan en el espacio de Isla Riesco, que es una isla que está un poco más al norte de Punta Arenas, eh, y es un lugar en el que yo no habito también eh, cotidianamente, o sea, yo puedo ir en Punta Arenas, pero Isla Riesco también era el espacio, un poco de los relatos de, de mi abuela, de mi bisabuela, de la infancia de, de mi mamá, entonces, y era un espacio que yo eh, he ido, pero no tantas veces, entonces, en el fondo, yo también era como una viajera a Isla Riesco, solo que eh, parte de los poemas reconstruyen no solo mis experiencias, sino las, que, las experiencias contadas por eh, otras mujeres de, de mi familia, en el caso de mi abuela y mi bisabuela. Eh, pero claro, en, esa, en ese sentido como que la reconstrucción de un relato familiar va paralelo a la reconstrucción de como el territorio, de como armar un territorio y configurarlo en la memoria. Eh, porque si bien eh, Isla riesgo se puede parecer mucho a otros territorios de Magallanes, eh, de todas formas tiene sus propias particularidades y cosas que quizás no necesariamente son así. Eh, tiene mucho que ver con, con sueños, con, eh, no sé, con recuerdos, por ejemplo lo que me contaba mi mamá de Isla Riesco tiene mucho que ver con su infancia ahí, y los relatos infantiles siempre están como permeados de, de ciertas fantasías, de exageraciones, de cosas incomprensibles, entonces siento que eh, cuando los poemas se proponen hablar del territorio tienen también todas esas, eh, todas esas cosas, como esas inconclusiones que tienen también los relatos infantiles y cuando uno recibe memorias de, de otras partes Eso me parece muy interesante porque en, en, ambos, eh, en ambos textos hay, hay un trabajo de, de una memoria que se pone en construcción hay como un mismo terreno de la, de la memoria que se va hilando, deshilachando como que hay, hay un trabajo muy interesante con eso eh, quería preguntar también como... ¿Cómo fue el proceso de construcción de estos textos en, en, en términos de que, claro, hay un trabajo de, real de viajar, de pasarse por este territorio, si es que iban llevando diarios de viaje y que luego iban convirtiendo en poemas, si es que esto partió como crónica que luego fueron transformando en los poemas, o siempre fueron poemas y si se fueron editando? ¿Cómo fue un poco el, el origen de los libros en, en cada caso? Eh. Puedo retomar un poquito también a partir de eso como el anterior. Eh, los textos caudal nacen eh, como la idea de llevar un diario de viaje. Como, eh, no, no, al principio de, de mi escritura no fui muy ligada como a, a lo narrativo, entonces nunca nace como poesía eh, de por sí como para llevar un diario de viaje, un registro de los lugares y, y también de las cosas que iba escribiendo al momento de esos viajes. A, eh, hay textos que rememoran viajes que hice, no sé, desde los 12 hasta los 25 años, por así decirlo, entonces como que en, en todo ese momento yo siempre estuve escribiendo y cuando me di cuenta que había cierta como temática, que, que, que estos lugares y que este recorrido y... Eh, tenían como lugares en común, eh, eh, nace ya más la idea de, de armar los, estos textos como un, un diario de viaje propiamente tal. Eh, eso más o menos. Sí, en mi caso, eh, en el fondo nunca hubo como un viaje oficial a Isla Riesgo a partir del cual escribiera los textos. Eh, yo creo que lo que me pasó es que eh, creo que me propuse a escribir otro tipo de, de poemas y de repente como que las imágenes de Isla Riesco se me empezaron eh, como a mezclar. También me pasa que eh, yo tengo el mismo nombre de mi abuela y ese es el nombre como de la estancia donde estaba la familia. Entonces como que al principio partí por ahí como que estaba muy obsesionada con la idea del nombre, de llamarse olvido y etc. Eh, y me pasó un poco como el ejercicio contrario, como que fue como si como que si el lugar estuviera como viajando como hacia mí un poco, o sea, suena medio absurdo, pero me pasaba que de repente quería escribir otros textos, por ejemplo, en el libro hay algunos textos que son traducciones y estaba haciendo las traducciones y de repente eh, se me colaba el imaginario y la riesgo y como que, entonces transformaba la traducción en otra cosa, en el fondo como que no podía, cuando estaba escribiendo no me podía librar de, de esas imágenes, entonces... Eh, en el fondo, claro, también los poemas o sea, se anclan en ciertos recuerdos, en ciertas memorias de, de algún viaje que hice alguna vez cuando era muy pequeña o también más, más de grande pero no, no es un solo viaje en particular, sino que es como un imaginario que se me empieza a colar entre medio, como de ejercicios de escritura incluso hay poemas que eh, tienen como, no sé, un espacio como de cinco años más o menos, entonces algunos que son muy antiguos pero que igual tienen imágenes en común con los que después cuando estaba tratando de traducir algo, o tenía que hacer una reescritura de un poema de Mistral, por ejemplo, eh, en el fondo como que todo se iba como englobando en un, en un mismo, eh, con un mismo sistema, que era el de Isla Riesco. Eh, leyendo los poemas, bueno, sobre todo con los la, comentarios que están haciendo ahora, ¿no? eh, voy a parafrasear una, bueno, una novela que, que yo estudio mucho, y que alguna, algún personaje se pregunta: eh, esto es en Brasil, Sao Paulo, ¿no? Mirando por la ventana, ¿Sao Paulo está allá afuera o está acá adentro? ¿sí? Acá adentro, personaje, ¿no? Y es un poco la, la, una como pregunta que yo me hacía al, al leer los, los textos, ¿no? Ese lugar, bueno, Isla Riesgo o los viajes de, de Catalina, ¿no? ¿Están allá, allá afuera o están ahí, acá adentro, ¿no? Un paisaje vivido o recordado, visto o soñado, yo. ¿Qué sé yo? Eh, no es una pregunta, es un comentario solamente, si lo quieren redondear pueden, pueden hacerlo. Pero, pero es un poco la, la, la excitación, la duda, o la, la, el tránsito que yo planteaba también al principio, ¿no? Como eso, y que un poco me confirman lo, lo mismo que están diciendo. Son, son viajes, pero también son viajes hacia adentro, como el poema de Vallejo que dice, ¿no es cierto? Este piano viaja para adentro. Eso. Eh, de hecho, en ese mismo sentido. Uh, es curioso porque eh, estamos hablando de desplazamiento y territorio, todo en un contexto absolutamente virtual y, y, y tratando, empezando a pensar que se, vamos a salir pronto de este largo encierro que estamos atravesando. ¿Cómo les afectó un poco, si es que nos pueden contar un poco... Eh, el, el proceso de la pandemia como en términos de, de esto mismo, el, el proceso de escritura, de, porque como nos mencionan eh, tanto en estos, en estos proyectos, pero me imagino que ustedes están escribiendo todo el tiempo, como están siempre, Mariana contaba que trabaja con hartas, eh, con tra traducciones, con diferentes texturas, y Catalina nos decía que son, de hecho trabajas con, con recuerdos y con apuntes de viajes desde los desde los 12 años en adelante, entonces como que siempre están utilizando materiales de la propia experiencia para, para la escritura, y ¿cómo afectó o cómo creen que va a afectar eh, este periodo, estos dos años casi de, de, de encierro y tener que este viaje como interno que aparece en el viaje de Gallego, como aparece obligado? ¿Cómo, ¿Cómo les ha hecho reflexionar o replantearse el lugar de la escritura, los, los procesos de escritura, etcétera? Como, no sé, Catalina, si nos puede contar algo de eso. Yeah. Eh, me pasó un poquito con, con la pandemia y la escritura que eh, los lugares que, que podía frecuentar como, básicamente era como lo que estaba cerca de mi casa, ir a comprar a la feria, eh, volver a, a estos territorios de acá, en la periferia de, de Santiago, entonces eh, con la escritura me pasó que empecé a, a intentar eh, reconectar también con, con esta con este, este lugarcito que, que habito desde, desde muy chica, entonces eh, comencé a escribir eh, crónicas sobre, sobre Renca. Eh, y fue súper especial porque me empecé como a, a, a mirar más hacia adentro, y esto, bueno, desde, incluso desde el momento del estallido social, que, que, que a mirar como el territorio, a mirar las organizaciones de, desde el territorio mismo que uno habita, como el, el, lo cotidiano más que... Que, que los traslado, de repente que pasé años eh, moviéndome casi la mitad de Santiago para ir a estudiar. Eh, entonces, volver a, a, a mirar el, el lugar en el que uno eh, vive y, y como ver florecer también la escritura desde ahí, eh, fue súper bonito, como el, el darle esa vuelta a, a lo que uno tiene más cerca y, y qué es lo cotidiano y, y los lugares donde se va. Eh, moviendo en el día a día, entonces, aparte de ser como una mirada más, más interna con, con mi escritura eh, y de comenzar a, a editar también, a trabajar con las escrituras de otros, eh, pude eh, centrar un poco mi trabajo en, en, en, en este territorio ahora y, y ya no como pensándolo quizás, como viendo en, en tal que era un espíritu un poco más eh, interno un poco más viajero como de, de querer escapar de querer salir como el voltear la mirada así, hacia lo donde uno pertenece y donde uno eh, donde me crié donde nací entonces fue bien bonito yo creo que me pasó como casi lo opuesto a la Cata o sea yo también con la pandemia volví volví a ir en Punta Arenas no había acá hace mucho tiempo eh, pero me pasó que me estaba escribiendo como que hizo un ejercicio contrario, si Isla riesgo era, eh, o los poemas de Isla riesgo eran eh, indagar mucho en el espacio como más doméstico, como una historia más familiar, y era, eh, bueno, y espacios que se ligaban también a mi familia, eh, ahora que estaba con, con la familia mucho más encima y en un lugar mucho más eh, encerrado, sentí que eh, como que necesitaba buscar como en otros lugares, pues ya no podía seguir escribiendo eso, como que empecé a buscar en otros lugares y buscar otros otros registros eh, y en eso no sé empecé a leer como crónicas de viajes a la Antártica como el viaje de, eh, de Scott como a principios del de siglo XX el viaje de Shackleton eh, y me pasó que empecé como a escribir a partir de esas de esas crónicas de esos diarios de viaje y estaba medio espantada porque los poemas que me salían, poemas muy como, que hablaban como de los hombres y el descubrimiento y los hombres van en el barco, y no sé, y como la bandera y el patriotismo, y me daba, me daba mucha risa, lo encontraba como medio absurdo, y a la par de eso también eh, como empecé a escribir otro conjunto de textos que eran más como en clave medio de carta, carta amorosa, como que fue una, la forma de como contrarrestar eso pero todo también, o sea, bueno, siempre hay como un anclaje a la experiencia personal, pero eh, sentía que esa voz que estaba en esos poemas estaba mucho más lejos de mí que la voz que estaba en Isla Risco. Entonces en el fondo el ejercicio fue como el contrario al de la cata, de como tratar eh, de salir de alguna forma de, de este espacio en el que estaba, eh, el que estaba como obligada a, a habitar. Y no porque no, no me guste o porque no, no la haya disfrutado, sino que... También pienso que puede haber sido también casualidad con que ya había terminado Isla Riesgo, quizás estaba buscando otro registro también, pero, pero bueno, quizás coincidieron ambas cosas. Me parece muy interesante ambas experiencias, que es lo que, que luego se generan experiencias en los extremos eh, distintos, pero que posiblemente tienen que con una intensidad parecida. Eh, me llama la atención algo que mencionaba Catalina eh, al pasar, eh, quería como tratar de, de ahondar un poco en ello, que es que. Tú desde el 2020 colaboras con Invertido Ediciones, que es un proyecto dedicado específicamente a visibilizar la literatura de autores y de temática LGBTIQ+, donde han publicado, entre otros, textos de Augusto Dalmar, Enrique Gómez Carrillo y Oscar Wilde. Eh, te quería preguntar cómo ha sido la experiencia participar en ese proceso en términos de... de, de de cómo ha sido pensar este proyecto, las proyecciones que tienen, cómo ha sido este, este esfuerzo de levantar esta cosas, que claro, han sido súper invisibilizar no solo en la literatura chilena, sino en la literatura universal y diferente diferentes otras partes del mundo también, eh, y cómo ha sido también en términos de, de trabajar con la escritura de otros en términos de, de ese proceso también. Eh, ha sido bien intenso, <risa> en mucho sentido. <risa> eh, ya son varios años con el proyecto, entonces, nació como una idea que yo la vi muy chiquita eh, y, y fue creciendo de una manera como casi incontrolable y, y, y llegó a muy buen puerto. O sea, ya no estoy colaborando como directamente con ellas, pero eh, sí fue desde el principio eh, muy partir de cero. entonces aprender un montón de cosas y, y leer mucho, fue leer mucho y, y, y darnos cuenta que, que sí habían autores y, y autoras, entonces que, que solo faltaba como eh, escarbar un poquito, eh, consultar, eh, buscar eh, opiniones, buscar, eh, escarbar básicamente, entonces... Eh, creo que eso ha sido como lo más bonito del, del proyecto, como el, el ir descubriendo nosotros mismas, muchos autores y autoras, eh, darnos cuenta también de, de cómo hayan sido tratados como ciertos temas referentes a la comunidad en la literatura, eh, comparar también cómo están siendo tratados ahora, eh, cuál es la, el nivel de visibilidad que, que hay actualmente, y nada, o sea, puedo adelantar un poquito de que este año se vienen como unas publicaciones de eh, unos textos de Star, que eh, se llama se, el libro se llama Star, que son los textos de Stonewall, eh, de unas activistas eh, trans. Y prontamente también una novela chilena eh, que se publicó en los 90. Eh, que, que es la relación entre un carabinero y, y, un, y un chico de la periferia norte de, de Santiago que es bien interesante y que llegamos a ella como porque recomendaciones y, y lecturas en común con, con otra gente entonces eh, es una novela que, que retrata también eh, muy bien la, la periferia santiaguina en, en los 90. Eh, con un registro súper interesante como el nivel de lenguaje y nada, o sea, se vienen cositas otras cosas también con la editorial, por lo menos son los proyectos en los que estoy yo aún y nada, genial que se estén dando estos espacios como para la comunidad también en, en la literatura. Sí, pues me parece súper necesario y valioso el trabajo que están haciendo, y, y específicamente también por eso, porque me imagino que abre a cosas que no, no, no, se está, no conocían de antes, van conociendo voces, que, gente que se les acerca, y abre nuevas rutas, y nuevos textos y publicaciones, y también es, un, es como, un, no sé, da como una súper buena señal para gente que, que no ha tenido la oportunidad de, de, de mostrar sus textos y que está escribiendo, pucha, como saber que va a haber, y siempre ha habido, de, debería haber un espacio para ello en la literatura como chilena, como. Claro, no sé si puedo acotar una cosita más. Sí, ¿no? <risas> eh, o sea, me tocó estar en, en, en las primeras ferias presenciales de, de este año con, con el stand de la editorial y era, o sea, yo trabajo vendiendo libros desde hace mucho tiempo y, y siempre la interacción con, con la persona que va a comprar un libro es súper interesante y súper importante al momento de, de que ella o él vaya a adquirir el libro, como el, el convencerlo. Entonces, cuando se acercaban al stand y venían nuestras banderitas y venían los colores y el arcoíris y todo, era como que, oh, hay libros tan antiguos sobre esto? Como... <risas> Eh, y este autor no lo conocía o, no sé, presentar a Gusto Almar y, y que la gente supiera que era, que era chileno, que escribía eh, tal, tal, tal cosa, era, eh, esa, esa interacción con, con el futuro lector fue súper, es súper eh, eh, interesante y bacán que pasen en términos de, de representación, sobre todo como generaciones más, más pequeñas que, que, que sepan que, hay, que existen figuras en, en la literatura que son parte de la comunidad. Okay. Encuentro bacán eso también, eh, porque siento que bueno, lo que hace, por ejemplo, Invertido ediciones es como abrir otras como posibles como rutas de lectura también, sobre todo cuando uno se da cuenta de que, ah, bueno, claro, está a gusto del mar, ¿sí? como que hay, hay cosas que están hace mucho, eh, tratando estas temáticas que nos podrían parecer como muy nuevas, o como, no sé, como que están ahora y que es, es muy absurdo, pero eh, eso, entonces encuentro que el trabajo es muy, muy valioso en ese sentido, como abrir como nuevas... O sea, aparte de todo lo que dijo la Cata, de la visibilidad, pero también es como abrir nuevas rutas de lectura que resignifican todo lo que estaba sucediendo alrededor también de, esa, de esos textos y cómo podemos leer ahora lo, lo que se produce, como en la actualidad. Claro. Eh, de hecho, también quería eh, complementar un poco esto, profundizando también en, en un trabajo que, que ha hecho Mariana, eh, Tú, Mariana, hace tiempo, eres eh, eh, trabajas como coordinadora del archivo Ronald Kay que fue un destacado poeta teórico y artista visual chileno, y curiosamente a mí ciertos aspectos de El Arriesgo me recuerdan un poco a la obra de Kai de en particular el trabajo con la visualidad y con el montaje, yo siento que y con lo, este uso de diferentes registros, textualidades, y, y el uso también del trabajo de, de, de esta descripción fotográfica de repente que hay, y como quería preguntarte si nos podías contar un poco de ese trabajo, cómo ha sido esto de, de trabajar con este archivo, con qué proyectos vienen también ahí, y, y, ¿De qué forma, si es que sientes que ha dialogado de algún modo tu obra con la de Cayo, o ha sea, influido en alguna forma, tu forma de escribir o tu forma de leer? Eh, bueno, para contarles un poco del proyecto, eh, nace justo después de que, de que se muere Ronald, el 2017, al año siguiente postulamos un fondar para eh, crear un archivo, eh, porque Ronald tenía una serie de cuadernos, en particular los que bueno, son todos muy hermosos porque él tenía también como una relación con la diagramación, eh, pero en particular los más interesantes son eh, los que comprenden entre, los, eh, entre el 72 y el 80, que es el periodo de Ronald eh, estuvo estudiando en Alemania, vuelve y trabaja en el, estudio de eh, perdón, el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y la particularidad de ese departamento que como era parte de la escuela de ingeniería, no lo desmantelan inmediatamente cuando comienza la dictadura. Entonces era un espacio donde podía hacer clases eh, Nicanor Parra, donde estaba Enrique Lín también haciendo clases, donde eh, están como estudiantes Pascal Luis Hernández, Eugenia Brito, Catalina Parra. Eh, entonces se genera una especie de como ambiente muy cerrado de, de resistencia. Y eh, se genera una forma nueva, a mi parecer, de producir conocimiento, porque se liga mucho el conocimiento teórico con lo práctico y también con lo práctico eh, colectivo. Entonces, eh, un poco la, la teoría del archivo es que, por ejemplo, movimientos del cada vienen un poco de, eh, o sea, nacen gracias a este ambiente que se genera en ese momento. Eh, entonces, bueno, el archivo... O sea, eh, trabajamos sistematizando todos esos documentos, los catalogamos, los ordenamos Y ahora estamos en un proceso de digitalizarlos Y la idea es que todo eso se suba a una página web eh, de libre acceso Entonces que todo el mundo pueda acceder a los, a los materiales Y bueno, y una de las grandes dificultades que hemos tenido es que como los cuadernos eh, Tienen un tema con la diagramación, con el espacio en la página eh, Nos conseguimos un escáner como aéreo que Entonces en el fondo vamos pasando la página como si fuera un stop motion eh, porque están llenos de papelitos, entonces es eh, un trabajo muy, eh, muy minucioso, quizás absurdamente minucioso, pero eh, yo creo que vale la pena. Eh, bueno, y en eso, en eso estamos, en ese proceso de digitalizar, que ha sido, bueno, con la pandemia eh, ha ido más lento, pero ahí va. Y sobre la relación de eso con mi escritura, eh, me pasa que, claro, creo que con, cuando trabajaba con Ronald al principio hacía un trabajo muy de secretario. Eh, en fondo yo le ayudaba a ordenar sus archivos en el computador porque tenía muchos discos duros, muchos archivos repetidos. Eh, y después de eso empezó como a involucrarme más en procesos de edición. Y lo que más me llamaba la atención es que eh, Ronald leía, por ejemplo, una página de diario como si estuviera leyendo una obra literaria. Y había mucho que analizar ahí. Entonces, eh, quizás de ahí me surgió como la la inquietud por incluir otros materiales en la escritura, y eso sí creo que está en Isla riesgo eh, Hay varios textos, no sé, que son los que están como en cursiva, que esto me da cuenta de que yo nunca los leo cuando estoy en lecturas porque lo siento muy, eh, como que no son míos, y es porque son como eh, apropiaciones de textos de estudios antropológicos, eh, de estudios botánicos, textos sobre animales, eh, y en el fondo me interesaba mucho la de imitar ese registro como de la información, que realmente es un registro muy preciso, pero que en esa hiperprecisión también pierde eh, mucho significado, para un lector que no está tan, eh, tan especializado, y, y también pierde significado cuando se saca de contexto, y en esa pérdida también permite que pueda adquirir otros otro sentidos. Eh, por eso yo creo que eso... Eh, eso puede ser como la gran, gran herencia de Ronald, aunque él lo hace de manera muy distinta en variaciones ornamentales, pero es algo así, como en el fondo leer eh, otros materiales, otras texturas, como si fueran eh, textos literarios. Eh, de hecho, eso me da como el paso a algo que creo que podemos eh, conversar sobre eso, como para ir cerrando un poco ya, hemos hablado de hartos temas, edición, escritura, la pandemia, un montón de cosas, eh, que es un poco como... En, una de las cosas muy interesantes que pasaron en, desde el, la revuelta popular de octubre del 2019 fue esto curioso: que este lienzo enorme que apareció pegado frente a la Biblioteca Nacional, afuera de la Biblioteca Nacional, que decía la poesía está en la calle. Me resonaba mucho respecto a lo que decía esto: como eh, que, que a veces la poesía parecía estar no solo en, en, en las textos canónicos, incluso en, en, en pancartas, en, en cosas, textos que son informativos a veces, como, y, y hubo todo un proceso de, de, de democratización quizás, o, o de poner en cuestión quién tiene acceso a la, a, a la poesía, aparecían pancartas de Vir Hernández, de, de Vir Hernández, de Mistral, en las marchas. Les quería preguntar, es una pregunta un poco compleja, no hay que dar una respuesta total, sino, pero ¿qué cosas les... les pasen ustedes con, con, pensando en ese tema, que es un poco cómo ven hoy día, a raíz de, de, de lo que hemos vivido en octubre en adelante, eh, luego el, el momento pandémico, el momento constituyente actual, uh, ¿cómo ven un poco la, la relación entre poesía y política hoy día? Como esta tan compleja relación, eh, eh, ¿cómo la ven hoy día? ¿Qué, qué, qué creen que va a cambiar la forma en que leemos, en que escribimos, eh, etcétera? Eh, si pudieran como comentarnos un poquito de eso para, para ir cerrando. Podemos dar unos minutos para pensar. <ríe> eh, yo, más que como en la poesía misma, lo, la reflexión que he estado haciendo es como en la literatura en general, como la literatura y, y política, pero más como desde, desde el fomento y, y el acceso a, a la lectura y en cómo esto podría mejorarse en el sentido de... de de, de que este, esto, no sé, por ejemplo, trabajo, yo trabajo en librería, eh, hasta hace unos años, ahora, bueno, con, con Cerro Letra y, y con la librería popular de Recoleta, eh, esto ha cambiado un poquito, pero por lo menos en Santiago, eh, eh, todas las librerías están en el centro, o en Providencia, o en Las Condes, entonces el, el acceso a la lectura... Eh, en Santiago es, eh, está completamente eh, eh, acumulado en un punto que, que pueden ser incluso las mismas comunas que donde, bueno, ya hemos visto todos estos mapitas que se hacen, eh, entonces encuentro que es súper importante y que debiera considerarse eh, mucho y, y, y cuestionarnos también nosotros como, como autores y y como parte de, de la cadena del libro es eh, el tema de, de, no sé si llamar democratización de la lectura, pero, pero sí eh, el, hacer, el, el tener más acceso, el, el pensar en, en, en las bibliotecas, en sistemas de, en, en editoriales quizás que, que tengan un enfoque más comunitario y, y no tan, tan de mercado en el sentido de que, de que el acceso deje de ser también para pa algunos poquitos y y, y pueda llevarse la lectura y, y así mismo la, la literatura y las ganas y la, la escritura misma a otros espacios. Eh, en ese sentido me pongo a pensar también en, en lo importante que es la difusión de, de, de la escritura y del ejercicio artístico en general eh, a los lugares a los que no llega. O sea, re, Recalcaba adelante es Santiago porque bueno el lugar donde, donde estoy ahora. Eh, pero pienso también en, en, en descentralizar también desde eh, de, de Santiago mismo, como por ejemplo, no sé, el mismo el tema de, de las editoriales, de eh, la cantidad de autores también que hay como eh, acumulados, todo, eh, y la visibilidad que se da mucho también a Santiago, el descentralizar y democratizar, <ríe> me cuesta decirlo, eh, no solo la lectura, sino que el, bueno, el ejercicio poético, la escritura. Eh, poder llevarlo a otros lados y, y, y que sea un acceso más igualitario. o sea eh, Lo pienso también desde, desde Renca, desde la administración actual, por ejemplo, hace un par de años solamente se abrió la biblioteca acá en Renca, antes estuvo cerrada con la administración anterior eh, de la UDI, eh, y es solamente una biblioteca chiquitita eh, para la cantidad de gente que, que vive acá, entonces... Eh, dónde está acumulándose la cultura, dónde, dónde está, eh, en qué sector, empezar a, a cuestionarnos eso también. Y, eh, porque claro, esta, esta relación entre, entre eh, poesía y, y política eh, viene a abrir harta, hartas posibilidades a, a la mente y a, a las formas de pensar, eh, entonces la importancia de, de tener el acceso Sí, también coincido mucho con, con la Cata, con eso, con la importancia de, eh, del acceso. Eh, yo trabajo en colegio, soy profe, entonces eh, pensaba que, claro, lo que se logra cuando uno claro, facilita el acceso o, o acercas eh, la lectura, eh, es que en el fondo no se ve como algo ajeno. Estaba pensando lo que decías tú, Simón, como... Eh, que las marchas empezaron a aparecer, eh, citas a la Andrea de Chile, a Hernández, o algunas de Estela Díaz-Barín, eh, como qué importante eh, que en el fondo que la poesía empiece como, no sé si a tener como espacio en la calle, pero que se vuelva algo que, que de alguna forma puede dar sentido a la experiencia cotidiana, que nos puede ayudar a, a comprender lo que nos está pasando, nos puede ayudar a pensar lo, los problemas actuales, y creo que eh, ese ejercicio de que en el fondo que nos puede abrir muchos horizontes, muchas como rutas de pensamiento se logran solo con lo que dice con lo que dice la cata, solo si hay como una democratización de, de la lectura y, y un acercamiento, o sea que... O sea, pienso como... Eh, lo maravilloso que es cuando yo siento que lo, eh, mis estudiantes o los chicos con los que trabajo eh, se dan cuenta que la poesía no tiene por qué ser solo siglo de oro, que no tiene que traer solo sobre amor, que no tiene que necesariamente rimar, eh, que cualquiera puede escribir poesía y que eh, en el fondo no, no es una forma cerrada, sino que es algo mucho más amplio que puede abarcar entonces una cantidad muy enorme de, de sentires y de experiencias. Eh, y eso yo creo que ese es quizás el, el gran desafío, cuando uno no se está como metido un poco en el circuito de, del libro, como, cómo hacer que entonces los textos no circulen siempre en los mismos lugares, lleguen a otros espacios y en el fondo permitan eso, que... Eh, que puedan como formar parte de la realidad, también nos ayudan a dar sentido a lo que estamos viviendo. Bien. De hecho, bueno, es un poco lo que nosotros estamos tratando de replicar en este humilde ejercicio, que es también conversar en profundidad, con calma, poder escucharlas, hablar sobre un montón de temas, eh, eh, porque son, los suyos son textos que no solo son tan muy bien escritos, son voces muy interesantes, que tienen... Parte es preciosa me emocionan un montón sino que dan a pensar también y es muy interesante ver también cómo ustedes están pensando sobre sus propias obras y sus propios proyectos y también sobre estos momentos tan interesantes y tan álgicos que estamos viviendo eh, y para cerrar en ese mismo sentido queremos pedirles si podrían compartirnos cada una una pequeña lectura de cada uno de sus libros para cerrar eh, Mariana, no sé si tú tienes ¿quieres comenzar? Ya, eh, leo como uno, dos. Lo, lo, lo que tú quieras. Ver, ya. Eh, playa, buque quemado, como una San Gregorio. Atrapar un pez gigantesco, sostenerlo un costado del bote, mi anzuelo en la comisura de sus labios. Mis ojos en el negro de sus entrañas, el pez no pelea, cuelgan tiras de su piel, están marcadas de crustáceos, pienso en su carne, sus huesos pequeños. Recuerdo que alguna vez vi muchos peces cubiertos de aluminio, filas de ellos sobre piedras en la playa, otros colgaban de una cuerda, cortina de reinetas verticales, cada una con su sombra. Formas alargadas sobre la cara, aletas negras me marcaron la frente, mi piel no es como el agua ni como el pez, mi oxígeno terrible en sus branquias, el mecanismo de su mandíbula falla, veo que de su boca penden otros hilos, cinco anzuelos incrustados en el labio, alrededor del metal la piel cicatriza, mi mano se confunde con otras manos, dejo que el pez se vaya. La descripción rigurosa de un cuerpo comienza por los dedos. Te vi caminar entre los árboles con los ojos en las manos. Esta es la siguera dijiste, y los ojos te lo llevaste a lo más bajo de la nuca. Detrás de ti la cordillera, su escarcha quebrada, su luz en tus pómulos, me miraste inmóvil. Manchas verdes descendieron por tu cuello. La descripción de un cuerpo incluye cada una de sus vértebras, hermana dijiste, toma mis hombros, que son dos peces que flotan. Puse mis dedos en tu espalda, con telas quemaduras, tajos de carbón y perforaciones brillaban en tu costado. El residuo mineral se esparce, se esparce. tu cuerpo entero es pupila sin párpados. Apoyo las rodillas, tus pies, también los surcos, están llenos de tierra. Tus dedos se estiran con el brazo. Medimos la distancia justa entre tu mano y mi garganta. Toma también la sed, dijiste. Eh, voy a leer un par de textos. La mañana recibe al oleaje. La sombra de una bandada de tórtolas acaricia la arena. Rompemos el cerrojo de una casita que apenas nos protege del frío. Nos lavamos los dientes en la orilla. Pasan chanchos por la calle principal de Michael Pue. La humedad lo llena todo. Nos adentramos en el bosque a reconocer los nombres de los árboles. Fin de semana. La neblina me cubre los hombros. Es manto y camuflaje la respiración de alguien que duerme allá atrás en la pieza. La angustia se ciña al pecho. En la arena mojada, bandadas de pájaros buscan pulitas de mar. Interrumpir el enredo de sábanas enmarañadas como la humedad a la madera de una cruz que se asoma entre las dunas de Chépica. Hay penas como deslizamientos lánguidos tras apagar la lámpara del velador. Cariño resguardado en la espuma de las rocas. Pequeños gestos cruzan el océano. Anclan en pueblos costeros cuyos nombres preferiría olvidar. a aplaudir aquí <ríe> En nuestra pantalla? Muchísimas gracias. Son dos obras realmente hermosas que personalmente no me aburro de recomendar, Isla Riesco, publicado por Hamster Libros, de Mariana Camelio Besani, y Caudal, publicado por Provincianos Editores, de Catalina Ríos, eh, dos tremendos poemarios, tenemos la fortuna de haber podido conversar hoy día con ustedes en profundidad, les agradecemos muchísimo eh, como coordinación de este diplomado, y Matías, no sé si quieres agregar algo para cerrar solo los agradecimientos también por la participación por la disposición por eh, particularmente eh, las reflexiones que compartieron con nosotros y por supuesto las lecturas yo también tenía seleccionado algunos de esos poemas y dicho entre paréntesis el el poema que leí de Mariana era de los que estaban en cursiva así que eh, <risa> yo sí le di voz a, a tu poema muchas gracias y bueno espero que nos encontremos alguna vez más y también en estos encuentros que se difunda y que siga creciendo. Muchas gracias por participar además en esta primera sesión. La sesión piloto. ¿Sí? Gracias. por la invitación, la confianza. para la, la primera. Sí, gracias por la invitación. Chao, cuídense. Muchas nos gracias vemos. a todos y a todas que nos están escuchando también. Chao, Vamos nos vemos.